Entonces nosotros terminamos en el libro de Romanos. E eh, quindi abbiamo finito prima nel libro dei Romani. Eh, creo que lo último que mencionamos fueron las tres heredicias. Mi Me parece que la última cosa que abbiamo visto sono le tre eredità. Hablamos de lo que es vivir en el Espíritu. Eh, Parlamo, eh, abbiamo parlato di quello che que è vivere nello Spirito. Y dijimos de que había que recibir el Espíritu de adopción. E eh, dicemmo che bisognava ricevere lo Spirito di adozione. Okay. Eh, okay. Entonces me gustaría mencionarle algo. Quindi vi volevo parlare di qualcosa. Que creo que es muy importante. Qualcosa che è molto importante. Eh, sabemos de que hoy día muchísima gente está ordenando su vida. Sappiamo che oggi molte persone stanno mettendo in ordine la propria vita. Porque mucha gente está eh, eh, siendo adoptada. Perché molte persone stanno venendo adottate. Eh, dentro del cuerpo de Cristo. cuerpo de Cristo. Mucha gente está reconociendo paternidad. Muchas personas están reconociendo una paternidad. Y eso está trayendo un orden. Y está metiendo A pesar de que eso es sumamente importante. Pensando que esta cosa es muy importante. Eh, pero tenemos que reconocer de que eh, eh, el diseño. También, pero reconocer que el diseño es que la gente eh, tenga o se desarrolle dentro de un ambiente de familia sano es que las personas se desarrollen al interior de un ambiente familiar sano. Hemos estado hablando de la, el remedio para la paternidad. Y hablado, estábamos hablando del remedio de la paternidad. Pero eh, la gente hoy tiene que nacer en las iglesias pero las personas deben nacer en la iglesia y lo ideal es que nunca más pase por el trauma de separarse del padre o de la madre y la cosa migliore es que no, no pasen nunca por el trauma de separarse de la, del padre o de la madre eh, vemos en la biblia un misterio venimos de la biblia un misterio que también es una prioridad y a la misma manera este misterio es una prioridad cuando dios lo creó al hombre cuando dios creado un hombre dios dijo una palabra dios ha detto una palabra por lo tanto el hombre por este motivo, el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a una mujer, y se unirá con una dona. Durante muchos años hemos hablado de lo que conocemos la unidad matrimonial. Durante, durante muchos años hemos hablado de lo que sabemos de la unidad matrimonial. Y dice la Biblia serán una sola carne. Y la Biblia dice serán una sola carne. Estamos hablando de un nivel de fusión. Estamos hablando de un nivel de fusión entre un hombre y una mujer. tra un hombre y una mujer yo quiero que eso lo lleve al nivel ministerial. Muchos de los que están presentes. trasportate transportate ad un un nivel Muchos de los que están presentes. molti de voi que siete qui presenti de los presentes. de los presentes. de los presentes. coloro hijos de los presentes. y querrán presentes. mujer e prender una donna. una iglesia una chiesa para multiplicarse luego. Per moltiplicarsi loro stesse. È una legge naturale. È una legge naturale. La gente tiene que crecer. La gente debe crecer crescere y tiene que tomar una esposa. E debe frente una esposa. Una iglesia. Una chiesa. Y tiene que engendrar hijos. E tiene generar altri figli. Así funciona la iglesia. Così funziona la chiesa. Pero hay algo que no se le ha prestado mucha atención. Per c'è qualcosa a cui molto spesso non prestiamo la dovuta attenzione. Creo que la mayoría de los hombres creo que la mayor parte de los, de los ministeri que han salido que son salidos a tomar una mujer que son usciti para prendere una donna, o sea a fundar una familia o sea a fundar una familia un ministerio un ministerio no les ha ido bien no le han dado pena por qué por qué porque antes de salir Perché prima di uscire con una iglesia, e potermi unire con una chiesa ser uno con ella, e poter essere uno con lei, tengo ser uno con mi padre con mi madre. devo essere prima uno con mio padre e con mia madre. Por eso dice la Biblia. Per questo dice la Bibbia. El hombre dejará a su padre y a su madre. El lascerà suo padre e sua madre. O sea que antes de fusionarme. Quindi prima di unirmi con una iglesia. Con una chiesa. O antes de fusionarme con una mujer. Prima di unirmi con una donna. Tengo que experimentar un nivel de unidad en mi familia. Debo sperimentare un livello di unità nella mia famiglia. O sea, ¿me, ¿usted me está entendiendo? Misaregando, déjeme decirle un ejemplo práctico. Permetimi dirvi un esempio molto pratico. Supponiamo che io sono desta de casa. Supponiamo che io sono di questa casa e che io soy sviluppado aquí. Es que sto sono sviluppato, mi sto sviluppando qua. Io empieo a crecer. He dicho a crecer. Y de repente quiero salir a hacer la obra. E al improvviso voglio uscire fuori e fare una chiesa, fare un'opera. Entonces pasa lo siguiente. ¿Qué sucede con cosa? Voy a Roma. Vado a Roma y me doy cuenta, eh me accorgo que la gente no se pega conmigo. No se unifica conmigo. Que las personas no se si uniscono, non si unificano conmigo. No se vuelven uno conmigo. y e no son uno conmigo. No me puedo multiplicar. No me puedo multiplicar. O mejor dicho este orden. O mejor dicho in esta manera. No puedo fructificar. No puedo portar fruto. No multiplico. No me multiplico y no lleno nada. y e no riempio niente. Génesis 1:28. Génesis capítulo 1, el verso 28. Fructificación portare frutto, multiplicación, multiplicación, y, y uh, ser de pie no, no puedo fructificar. No puedo portare frutto, o sea, no engendro. No genero, no engendro hijos. No genero hijos Entonces me doy cuenta que el problema, quindi mi rendo conto que el problema è es che que non he sido uno con mi padre es que no he sido uno con mi padre. ¿Está entendiendo? ¿Me estáte capiendo? El hecho de no haber sido uno con mis padres. El hecho de no haber sido uno con mis padre Cuando salgo a la calle. Cuando vado per la strada. La gente no se puede unir con La gente no se puede unir conmigo. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. En el mundo natural. En el mundo natural tenemos dos tipos de hijos. Tenemos dos tipos de figli. hijos. Hijos biológicos. Hijo biológico que serán uno con sus padres que son uno con el padre tenemos otro tipo de hijo pero había un otro tipo de figlio que son distantes que son los più distantes los que son uno con los padres Quelle que son uno con el padre tienen un alto un nivel muy alto de probabilidad a un nivel muy alto de probabilidad de que les vaya bien en el matrimonio que el, el, el su matrimonio vale a pena pero los que no son uno con los padres. Pero que, que no che non sono uno con il padre? Tienen un alto o un muy alto nivel de probabilidad. A un gran nivel de probabilidad. De que no se unifiquen nunca a su familia. Que aunque la su familia no sea unita. Que haya serios problemas familiares. Y que ci saranno seri problemi familiari. O a nivel matrimonial? Sí a nivel matrimonial. O a nivel con los hijos. Sí a nivel con un figli. Porque es una cuestión de espíritu. Una de espíritu. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está decapiendo? Entonces en el ministerio. Entonces, en el ministerio? Usted y yo que nos estamos desarrollando. Vos y yo estamos desarrollando. Es muy importante que seamos uno con nuestros padres. Es muy importante que seamos uno con el nuestro padre. A lo mejor hay gente que ya comenzó el ministerio. Muchas veces sono personas que ya han comenzado el ministerio. No importa. No importa. No tengo que deshacer el ministerio. No debo firmar el ministerio. Pero tengo que volver a la prioridad tengo que volver a las prioridades debo retornar a priorità tengo que volverme uno con un padre debo tornare ad essere uno con il un padre tengo que dejar que seamos un espíritu debo fare en modo que seamos un solo espíritu. un alma una sola anima una mente una sola mente un solo corazón un solo cuore tengo que procurar esa unidad debo trovare questa unità esta unidad questa unità no se procura de arriba hacia abajo no se si trova dalla da sopra verso giù si procura de abajo hacia arriba si trova tachu verso l'alto si e si si, di, si Vincenzo è mio padre Se Vincenzo è il mio padre e non tiene che procurare la unidad conmigo No deve lui cercare unità con me Io soy el che tengo che buscarlo a él como Io padre Io sono quello che devo cercare a lui come padre Me sta comprendendo? Mi state capendo? No funziona no funciona. Como creen los hombres que funciona. Como creen las personas que funciona. Que el apóstol o el pastor tiene que estar detrás mío. Que el apóstol o el pastor debe estar detrás de mí. No no no. Yo soy no. el que tengo que procurar la unidad. Yo devo ser colui que debe cercare crear una unidad. Yo tengo que buscarlo. Debo cercarlo Yo tengo que procurarlo. Debo uh, procurarlo. Para que realmente se produzca esa unidad. No para che questa unidad, ¿si crei realmente? Entonces la unidad. Quindi la unità è fondamentale per il bene del ministero. Sembra che, una serie per che ci sono molti misteri incalcolabili per l'uomo. In per esempio, nella Bibbia, vediamo un hombre come Eliseo. Habíamos visto un hombre como Eliseo que se encuentra con Elías. Se si encuentra con Elías. Y usted sabe que Elías tenía muchos discípulos. Usted Elías tantísimos discípulos. Sin embargo, hay uno, sin duda, hay uno que dice la Biblia que le pidió una doble porción de su espíritu. Que le había pedido una doble porción de su espíritu. Ahora. Cuando volvió Eliseo, cuando retornó Eliseo, se encontró con los hijos de los profetas. Viven todos los hijos de los profetas, Y le dijeron, ya no esto. El espíritu de Elías está sobre él. Lo espíritu de Elías salió para el lugar. No era el Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo. Tampoco dice la unción. Eneanche e luncione. Dice el espíritu de Elías. Dice lo espíritu de Elías. Entonces. Quindi cuando Elías fue tomado. Cuando Elías estaba preso. El espíritu de Elías no se fue de la tierra lo spirito di elia non è stato preso dalla terra se fue su cuerpo y su alma è e, andato via il suo corpo la sua anima y su spirito ma il suo espíritu? siguió operativo en la tierra continu ad operare sulla faccia della terra operando operava en la próxima generación nella generazione successiva mire presten atención a esto Fate attenzione a questo che vi sto dicendo. L'apostolo Paolo. L'apostolo Paolo. scrive una carta ai Tessalonicesi. Ha scritto una carta ai Tessalonicesi. De de parlando del finale della chiesa nella terra. Parlando della fine eh, della, della chiesa sulla terra. De los e della resurrezione dei morti. E della resurrezione dei morti. Vi ricordate di questo passaggio? Vi ricordate di questo passaggio? L'apostolo dice. L'apostolo dice. Nosotros, e noi, che noi, lo che abbiamo os quelli che siamo rimasti arrebatados in aquel dia. saremo eh, trasformati in un solo giorno ricordate questo? Nosotros, e noi los que hayamos che siamo rimasti si usted no a Pablo, se tu lo leggi Paolo él está diciendo lui sta dicendo che nel tempo del rapto che nel tempo del rapimento lui sarà sulla terra dice y nosotros dice noi los que hayamos quedado que estamos rimasti ahora le quiero hacer una pregunta. Quindi voglio fare una domanda. El apóstol Pablo no murió entonces. E, el apóstol Pablo, ¿entonces allora, no es muerto? Está el cuerpo y alma en la tierra. E, está el su cuerpo y la su alma en la tierra. No. No. El apóstol Pablo no. se fue. El apóstol Pablo se ha Pero su espíritu. Pero su espíritu. Sigue operativo. Ha continuado a operar. Y aclara algo. Y a hacer cosas. de que en el final de la etapa de la iglesia en la tierra, en la fine della etapa della chiesa sulla terra, avrà una grande attività dello de spirito di Paolo. Ci sarà una grande attività dello spirito di Paolo. Se está entendiendo, ¿no? ¿Me state capendo? Mi sigue la idea? ¿Me seguite? eh? Entonces quiero que entendamos. Quindi voglio che voi capiate. il misterio que hay entonces en la paternidad. ¿Qué misterio hay en la paternidad? Nosotros que antes de recibir la herencia necesito recibir el legado. Hemos dicho que antes de recibir la, la heredidad devo recibir el legado. El legato. La habilidad. La habilidad, la capacidad. A ver, lo, lo mostramos en un ejemplo. Lo hemos visto con un ejemplo. De repente, eh, Vincenzo es carpintero. Vincenzo, por ejemplo, es un carpintero. Y aquí adentro, y aquí dentro hay un taller de carpintería c'è un negozio di carpenteria, una un'officina di carpenteria. Entonces eh, eh, Vincenzo le deja a un hijo la carpintería. E quindi Vincenzo lascia a suo figlio questa carpenteria. Pero ese hijo Andiamería. No sabe trabajar la madera. Però il suo figlio non sa lavorare il legno. Recibe la herencia. Riceve l'eredità, però nunca si ocupó de recibir el legado. Però non si è mai occupato di ricevere le capacità del padre. ¿Por qué la gente recibe herencia? Perché le persone ricevono un'eredità? E non riceve legado. E non riceve le abilità. La gente che solo riceve herencia. Le persone che solo ricevono eredità è gente materialista e interesada. Sono persone che hanno interesse e sono materialistas. e interesados. Interesse material. materiale. Interesse nel materiale. ¿Por qué? Porque quiero solamente lo tangible. Porque voy soltanto tanto che lo que puedo tocar. Lo palpable. Lo que posso palpar. Pero nunca le presté atención. Pero no lo he prestado atención. Eh, al funcionamiento de mi padre. Al cómo mi padre funcionaba. Es más o menos como pasa en el mundo biológico. Es igual y sucede anche en el mundo biológico. Gente que viene a verlo los padres una vez al año. Son personas que van a ver a padre una vez al año. Pero cuando se mueren los padres. Pero cuando mueren los padres? Van y pelean por la herencia. Vanno piangendo e combattendo più che piangendo vanno emisticciandosi eh, per l'eredità. Entonces quiere lo no material. Voyó materiale, pero no quiere el legado. Pero no voglio delle abilità del padre. Quando io le hago eso a un hombre? Quando io eh, faccio questo con un uomo, entonces yo estoy haciéndoselo a Dios. Yo e lo estoy maniera. a Fíjense in de esta manera. Guardate in questa maniera. Yo soy un ministerio. Yo soy un ministerio y yo estoy bajo la cobertura del apóstol. la cobertura del Entonces de repente, e quindi all'improvviso, yo me quiero llevar gente del apóstol. personas del apóstolo. Entonces yo quiero la herencia. Voglio la sua Quiero las personas. Voglio le persone. Quiero la ofrenda. Voglio Quiero el reconocimiento. Voglio essere riconosciuto. Quiero los diezmos. Voglio pero no quiero Pero no el consejo y su consiglio la dirección la sua direzione la monestación le suoi monimenti la revelación le sue rivelazioni es fundamental es fundamental recibir el legado ricevere le abilità recibir el espíritu ricevere lo spirito la gente está más ocupada en recibir lo materiales le persone sono tanto occupate per ricevere nel materiale eh? ahora por qué tenemos que evangélicos tan materialistas perché abbiamo evangelici così materialisti porque la gente está mal ganada porque la persona está eh, mal habituada cuando la gente llegó al Evangelio, cuando las personas son venidas en la Iglesia al Evangelio, se, se las trajeron con promesas. Llegando, uh, con promesas. Se las trajeron con diferentes tipos de promesas. Y han hecho diferentes promesas. No se las trajeron de forma incondicional. No le portati al Vangelo senza condiciones. Venía a la iglesia que Dios te sana. Viene a la iglesia que Jesús guarisce. Venía a la iglesia que Dios te prospera. Viene a la iglesia que Dios te ayuda a prosperar. Venía a la iglesia que Dios te la familia. Viene a la iglesia que Dios te ayuda con la familia. Entonces la gente viene programada. Y entonces las personas vengan en iglesia no para dar. No para dar. Sino para recibir. Pero para recibir. Con esta gente será muy difícil funcionar en Dios. Con esta persona será muy difícil que funcionerán con Dios. piense en sus hijos naturales. Piensa como un tu hijo natural. ¿Usted a sus hijos naturales? A tu hijo natural. No les habla primero de la herencia. No lleva vale primero de la herencia. Usted primero les enseña a ser hijos. Tú primero enseña a ser hijo. Y después en las décadas y después, en los años sucesivos, usted se sentará a hablar con ellos de recibir herencia. Tú te sentarás con él para hablar de ¿O no, ¿O no? Ahora nosotros en la iglesia, ¿quien dije? Nuestras iglesia, hemos funcionado revés Hemos funcionado al contrario. A la gente le hablamos de herencia. A las personas primero les pedíamos de prometemos la herencia. Les prometíamos la heredita. le enseñamos a arrebatar la herencia. le enseñamos a la heredita. Pero no le enseñamos primeramente a ser hijo Pero no les enseñamos a ser hijos. Entonces después tenemos gente. E a la fine tenemos personas sumamente materialistas. Que son solo materialistas. Y esos hombres llegan al ministerio después. Estas personas al ministerio. Y la idea de ellos es la Idea simplemente lo material es soltanto el material ellos están pensando en gente están pensando en las personas no con corazón de padre no con un cuore de padre ellos están pensando en lo material están pensando el material están pensando en la fama están pensando en la fama están pensando en que le den un púlpito para predicar que le den un púlpito para predicar me está comprendiendo? entonces lo más importante en esto entonces, la cosa más importante es esto, aplicar principios y aplicar principios que tienen que ver con esa honra che hanno a che vedere con l'onore la honra l'onore che leggiamo noi nel libro di ebreo capitolo 12 verso 23 l'onore che noi possiamo leggere in ebrei capitolo 12 il verso 23 si adesso? ve lo ricordate? alla congregazione dei primogeniti quando parliamo del primogenito ebrei 12 23 che stanno scritti cielo che il nome dei primogeniti il nome di coloro che sono scritti nel cielo Hemos dicho número uno, número uno, de que estaban escritos en el libro de la vida, que las personas eran escritas en el libro de la vida, que estaban escrito en el libro de los hechos, en el libro de, de obras, y el tercero, la tercera cosa, el libro de los que honran el nombre, en el libro de quelli que onorano el, el nombre El nombre del Señor. El nombre del Señor. Lo mencionamos en el libro de Malaquías capítulo 3 verso 16. lo hemos en Malaquías capítulo 3 verso 26. 16. Sí, 16. Entonces ahora piense por un momento. Quindi pensa un La honra. L'onore jala el espíritu de un hombre. La lo espíritu de un hombre La honra. L'onore si activamos si nosotros hoy día se noi oggi, si nosotros hoy. Se noi oggi, queremos activar lo espiritual. activar lo espiritual, tenemos que activar la honra. activar el onore, porque no hay forma. Porque no hay forma de que este hombre me pueda dar a mí. De que este hombre me pueda dar a mí lo espiritual. Las cosas espirituales, si yo no le doy lo material. Si yo no le va a dotar el material. ¿Se entiende? ¿Me está ¿Se entiende? Bien. El apóstol Pablo dice. El Pablo dice. Hablando de los derechos de un apóstol. Parlando de los derechos de un apóstol. Si yo les sembré a ustedes lo espiritual. Si se yo he con voi lo espiritual, ¿qué tengo que cosechar yo? ¿Qué cosa vado a recoger yo? Debería cosechar lo material. ¿Debería a recoger el material. Eh? Dice, dice si el apóstol. Dice el apóstol. Si yo sembré lo que, que yo coseche lo material y en multe dice yo debo prendere el material, ¿se acuerda de eso? Esto? Voy, a explicarlo nuevo. Ve voy a explicar lo nuevo. explicar de volta. Si yo sembro lo espiritual. Si lo espiritual, ¿eh? es mucha cosa, Que, que es cosa, mucha cosa, tanta cosa, una cosa grande. Que yo reciba. Que yo debo ricevere Lo material. material. Es sbagliato quiere el material. si es ¿eh? ¿Se está entendiendo? Está Piense por un momento. Piénsalo un attimo. Que cuando la gente viene al altar, cuando las personas vengan al altar, eh? con lo material, con il materiale. Eh? normalmente la gente, normalmente le personas, la gente viene con sentimientos encontrados. Vengono con sentimientos. Con sentimientos equivocados. es Perdidos. Uh -huh. Mucha gente va disgustada. Molte persone vanno disgustate. Mucha gente va con eh, sentimientos contrarios. Vanno con sentimenti contrari? Cada vez che vanno all'altare, Ogni volta che vengono avanti el mayor nivel de Il maggior livello di guerra spirituale. Il più grande livello di guerra spirituale. Il più grande. Il più grande, Usted lo va a pelear a la hora de dar. Voi lo andate a, ad affrontare nel momento in cui bisogna dare. En este momento. Usted va a ver gente muy espiritual. ¿Voy a personas espirituales? Pero cuando el apóstol pidió la ofrenda. Pero cuando se si habla de la festa. Ahí empiezan a tener los conflictos. Ahí empiezan a llegar los conflictos. Empiezan los conflictos internos. Comienzan los conflictos internos. Le voy a contar. Algo. Le voy a contar una cosa. Dios tiene que tratar a un hombre como a Abraham. Dios debe, debe hablar con un hombre como Abraham Entonces le enseña primero a ofrendar. Le enseña primero a traer oferta. Le enseña primero segundo a diezmar. Le enseña la décima. Y tercero. es tercera cosa. Le enseña a darle a Dios la herencia. Le enseña a dar a Dios la su propia heredad. La primicia. La primicia. Dios le dijo, dame a tu hijo. Dios le ha dicho, dame tu hijo. Y la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. E la Bibbia dice che l'eredità di Dio sono i figli, sì si o no? È vero o no? Ora pensa per un momento. Fermati un attimo e pensa. Dio le sta dicendo ad Abramo. Dio sta dicendo ad Abramo: Abramo, io ti farò padre di moltitudini. Che hai questa La vuoi questa eredità? Semejante. Semillante, una gran, ah, una gran heredidad. Te voy a hacer heredero del mundo. Te voy a hacer, te voy a del mundo. ¿Se entiende eso o no? ¿Lo Porque herencia de Jehová son los hijos. Porque los hijos son l'eredidad de Dios. Si te doy hoy, hoy, nuestro padre, ¿quién es de la fe? Nuestro padre de la fe de quién, ¿Quién es? Es Abraham. Abraham. Ahora piense por un momento: Pensa un attimo. de que para que Abraham fuera nuestro padre de la fe. Perché Abramo possa essere stato il padre della nostra fede? Tuvo che subire al monte Moria. E' dovuto andare sul monte Moria. Y dejar su e lasciare la sua propria eredità. Dios, e quindi Dio, el mismo monte, nella stessa montagna, chiamato il Golgota, che è chiamato il Golgota, ora él da sua Lì ha dato la sua eredità. A suo figlio su ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo? Entonces, si estuviera Abraham con nosotros. Abraham con Abraham nos diría. Abraham esto, de que el secreto del que el secreto suo, fue darle a Dios su herencia. Fue darle a Dio la su propia heredad. Para que Dios le soltara su herencia. Porque tío le podía dar la heredad de Dios. Sabe cómo funciona esto? Saco me funciona esto. Herencia, heredità Por herencia, per Se entiende, ¿no? Me capita, eh? yo suelto mi herencia yo um, do la mi heredidad entonces Dios, a de este hombre, entonces Dios a través de este hombre me suelta la suya mi da la suya el gran problema el grande problema para que yo reciba la herencia porque yo possa ricevere la de un hombre de estos de un uomo di Dio. es el amor el amor incorrecto sbagliato. yo tengo que tener mi amor yo tengo ver tener mi amor Puesto en lo espiritual que usted tiene, Messo en spirituale che lui que, Pero la Biblia dice, pero la Biblia dice que la raíz de todos los males, que la radice di tutti i mali es el amor a los materiales, es el amor por el material. ¿Me está comprendiendo? ¿Está entendiendo? Por eso el apóstol Pablo dice, por eso el apóstolo Pablo, todo lo que yo tengo, dice todo aquello que yo lo tengo por estiércol. ¿Se lo cree? Como spazzatura lo tengo por estiércol, ce no como spazzatura. ¿Para qué sirve el estiércol? ¿Para cosa sirve la spazzatura? Sirve para algo, sirve de no. qualcosa que? Dejar para tirarlo, para tirarlo. No, no, el estiércol sirve, sirve a algo, sabe para qué sirve, ¿Sabe cosa serve? para abonar un árbol. Per? per... Concimare. concimare. Allora non sta parlando di spazzatura, sta parlando di Lo letame. Ecco. Di letame. Ah, ecco. E serve per concimare, concimare. un albero. Si intende no? State capendo? Si. per un momento. Pensa un attimo. De que el apóstol Pablo les está enseñando que el Apostle Pablo le está enseñando, yo le siembro lo espiritual yo semino nello espiritual ustedes me siembran lo material vos dovete seminare a mí con material les cosecho lo material yo raccolgo da vos material es el principio que Pablo este es el principio de Pablo usted se acuerda de lo que pasaba en la iglesia de Hechos que sucedió en la chiesa de Gatti, ¿ve lo ricordate? se acuerda usted ¿ve lo recordaste? todos juntos todos juntos la, la, materiale todo unidos. dice que lo material dice que le cosas materiales venían y lo traían a los pies de los apóstoles Venían y lo portaban A los pies de los apóstoles se de eso lo ricordate esto yo quiero que usted piense por un momento Pensate un attimo qué puede mover qué cosa puede mover a un ser humano a un ser humano a tener una propiedad a tener una propiedad y traerla al altar y portarla al altar ¿Qué puede muovere un hombre eso? ¿Qué cosa puede muovere un hombre a hacer questo? ¿La necesidad de la gente en la calle? ¿Il bisogni de las personas per la strada. Lo spirituale. No, lo spirituale. ¿Qué? Lo spirituale. Lo ¿Es lo spirituale? Espíquemelo. ¿A tu ¿Dare? il dar? ¿Dare? il dar? El principio de Dio es dar. Sí. Y quindi es lo Spirito Dio que quiere muovere al dar. Sí. No sé si me se lo pero, ¿Pero por qué el Espíritu de Dios en este tiempo no puede mover a nadie a entrar en casa? ¿Por qué ahora el Espíritu de Dios no puede mover las personas a hacer la misma cosa? ¿O, o eso es común en la Iglesia de hoy? O sucede también hoy, que todos vengan y preguntan las cosas materiales y Dios de los apóstoles. No, ¿No? Hoy es el contrario. ¿Cómo? Poi è se il contrario. Ok. entonces no tiene que ver con el Espíritu Santo. Quindi questo non ha niente a che fare con lo Spirito Santo. Ci fuorà pure lo spirito e mi povería tutto. Sì, pero lo Spirito Santo lo farí pianchi oggi. Sabe cuál es la diferencia? Sè qual è la differenza? Che la iglesia la la gente aquella che que quella persone sapeva lo che hacían. Sapevano quello che que stavano facendo quando venía al al venían all'altare. Quando venivono all'altare? E io sapevano che venían. Sapevano quello che que stavano facendo. Oggi la gente Oggi le persone non sape a lo que es venir al altar. Nos sanno cosa significa venir al altar. La gente no lo sabe. Las la persone non lo sanno. La gente cuando un hombre las llama al altar a la gente hoy. Cuando un hombre oggi ti fa una chiamata all'altare, eh, ellos, ellos creen que un hombre les está pidiendo. Eh le persone uh, que pensano uh, che un uomo gli sta chiedendo qualcosa. La gente cree que el hombre de Dios las personas piensan que un hombre de Dios necesita algo. Necesita de algo. ¿Me está comprendiendo? Está de comprender. Ahora, piense por un momento. Pensate un momento, que cuando los hombres de Dios venían al altar. Cuando los hombres de Dios venían al capítulo 4 del libro de los he hechos. Act 4, capítulo 4, verso 35 en adelante. Verso 35 en voy, viene un hombre. Arriba un hombre, se llama José. Se si llama uh, Josué. Jesus. Giuseppe? José, Levita naturale di Cipre. Che era un levita della nazione di Cipro. Viene altare. E viene all'altare. E viene all'altare. Si ricorda lo che aveva Sapete che cosa aveva lui? Tra... Cosa si ricorda lo che trajo? Una Cosa aveva, aveva di... portato? Non ve lo ricordate? Nania si accorda Ma... di questo? Non vi ricordate questo? Si parla, eh? Era Parnapa ¿Se acuerdan? En italiano Parnapa, Parnapa. Parnapa. Parnapa. Sí, sí, sí Pero no se llamaba a verlo ahí Ha portato no, heredità. Ahí se llamaba heredità. José no. ¿Qué es lo que trajo? Prima, si llamaba, trajo heredità. Heredità. Prima cuánta, se llamaba hereditá Trajo su herencia ¿Y cuántas herencias tenía? Una ¿Y e cuántas herencias tenía? ¿Cuántas herencias tenía? ¿Cuántas herencias un campo. Una un campo. Però quante herenze ne teneva? Quante ne teneva di eredità? Avendo un campo. Avendo un campo, dice la parola. Si, quante ne aveva di eredità? No, no, no, no. Una sola. Perché dar una, sola. Da una quando tengo varie. Perché quando io ne ho tante? Però dar eh, una quando tengo una. È, cioè, allora dare una quando io ce ne ho tante non è un problema, ma darne una Può quando so ne tengo so solo una. ora pensa per un momento. Pensa un attimo. <laughs> A un hombre. ¿Quién puede mover un hombre? A vender su casa y traerla al altar. A vender su casa y portar todo a del altar. ¿A, a, ¿A quién? A quién? A quién? A quién? A quién? la quién? Dice ¿La quién? A La A quién? A quién? A quién? A le cambiaron el nombre. Le dijeron, no te vas a llamar más José. Le dijeron, tú no te llamarás, no te llamarás más Giuseppe. Te vas a llamar Bernabé. Te llamarás Bernabé, Padre de Consolación. ¿Qué es lo que fue Bernabé? ¿Qué cosa fu? <coughs> che fue? Bernabé. ¿Qué fue? ¿Dónde dice que fue un apóstol? ¿Dónde dice que fue un apóstol? Lo dice Negli Atti los hechos. Ah, Negli Atti dice Hechos, capítulo 14, verso 14 capítulo 14, verso 14 Dice y los apóstoles e Bernabé y Pablo Bernabé fue un apóstol Bernabé fue un apostolo, <coughs> apostolo. Sí. dónde le soltaron el apostolado ¿Dónde dice meter el su apostolado? no tiempo cuando él cuando él soltó la tierra cuando él su herencia, prese la su eredità, questa terra en ese momento Dios le soltó la de él. El la no, Dios le diede el ministerio del apostolado. se lo soltó a través de un apóstol. Por questo gli ha dado a través de un apóstol. Ahora usted está entendiendo lo que movía la gente. Está capendo qué cosa ha mosso las personas. ¿Me está entendiendo, está llegando, lo que movía a la gente a traer sugerencias al altar, lo que amosó a las personas a traer la su hereditad al altar, por eso hoy hay tanta gente, por eso hoy hay personas, que no puede desarrollar su sacerdocio, que no se puede desarrollar el ministerio, porque son como ananías y Safira que son como ananías y Safira. que inmediatamente después del capítulo 5 topo, capítulo 5 ellos quieren copiarlo, quieren ¿eh? copiar lo que ha hecho, les gustó è piaciuto que por quello che ha fatto Barnaba. Quello che hanno fatto a Barnaba. No è piaciuto quello che hanno fatto a Barnaba. E quindi anche loro volevano fare la stessa cosa. Però loro una tajada. Però loro prendono una parte per loro. Y al Santo. E vogliono tentare lo Spirito Santo. Y en vez de traer una de vida, e invece di portare un'eredità per la vita una de hanno portato un'eredità per la morte entiendo? Está llegando? Ahora piense por un momento. Pensa un attimo. Entonces yo vengo al altar. Qui yo vengo al altar Como vino Abraham? Come venuto Abramo. Y dejó su herencia? Che lasciò l'eredità? La para recibir su herencia. Per ricevere la sua eredità. Como vino Bernabé? Come venuto Barnaba. Y trae su herencia? Portando la sua eredità? Y recibe la herencia. Per ricevere l'eredità. ¿Se acuerda Jesús con el joven rico? Mi ricordo di Gesù col giovane ricco. Sí, sí. Suena, A cosa vi A joven y rico. ¿Él trabajó? ¿Lui aveva había Tutto Todo lo que tenía. Todo que lo que aveva se l'aveva había aveva Había trabajado? No. Creo que era la riqueza que tenía. ¿Qué cosera la, cos la riqueza que lui había? Una era un'eredità heredita. ¿Y se acuerda lo que le dijo Jesús? Es importante lo que era texto. Él le dijo quiero heredar el reino de yo yo el el Y Jesús le dijo, il regno di vende todo lo que dijo: vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, vende todo lo vende todo lo que vende todo lo que lo no. Lo dejó hablando solo. Jesús. No lo hizo Jesús. parlaba el Y dice que se fue triste. El triste. Y Jesús quedó hablando solo. Y Jesús solo lo guardaba. Y Jesús dijo. Ella dijo. Es cierto les digo. Les eh, digo que no hay ninguno. Que no tiene ni uno. Que haya dejado casa. Que haya vivido casa, padre. Todo lo material. Todas las cosas materiales. Por causa de Cristo de la palabra. Por causa de Jesús y de la palabra de Dios. Y no vaya a recibir 100 veces más en esta tierra. Y, y en el la siglo venidero la vida eterna. Y en el siglo que vendrá la vida eterna. El que vendrá la vida eterna. Entonces yo, no la herencia, Entonces yo no puedo recibir la herencia. Si tengo una mente material. Se si una mente materiale. Yo quiero que usted piense yo quiero que ustedes penséis, vos pensiáte. ¿Usted que quiere caminar en niveles de paternidad? ¿Vos que volete caminar en un nivel de paternidad? Es para seres celestiales. ¿Para ser? Es para seres Ah, es para seres celestiales, Es para hombres naturales. Es para hombres con una mente muy alta. Es para personas que hanno una mente muy alta. Es para ministerios. Es para ministerios, Con una mente muy compleja en Dios. Que una mente completa en Dios. Tiene que ver con atreverme. Tiene que ver con con tener con tener uh, desiderio a vivir todo o nada viviré todo Jesús o niente si estoy entendiendo me está dejando el principio sería de la siguiente manera el principio es de la siguiente manera quiero ser hijo a ser hijo entonces quiero y la herencia de mi padre la heredidad espiritual de mi padre pero si quiero la herencia de mi padre. Pero si voy a la hereditad mi padre, tengo que atreverme a soltar en algún momento de la vida. ¿Mi devo preparare a dare in un momento specifico della mia vita? Dios preparará el momento. Dios preparará el momento donde Dios me probará. Donde Dios me probará. Si amo más a Dios. ¿Se amo di più a Dio? que a cualquier cosa material sobre la tierra. O a qualsiasi cosa materiale che sopra la faccia della terra. Todos tendremos que pasar por eso todos pasar por esto. ¿Puedo llegar a ese momento? Posso arrivare a questo momento y ¿Puedo llegar eh, a ese momento? ¿Puedo reprobar esa situación? E ¿Puedo llegar a ese momento? ¿O puedo llegar a ese momento? ¿Puedo decirle adiós a este momento puedo reprobar esa situación puedo llegar a ¿Y puedo decirle adiós a e mí? ¿Y poner todo en las manos de Dios? ¿Y e meter todo en la mano de di Dios? ¿Y detrás de eso? Dirlo a questo? Dios comenzará a traer la gloria. Dios iniciará a portar la gloria. Usted no tendrá límites. Tú no habrás límite. ¿Cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi concilio? Lo peor que nos puede pasar. ¿La cosa peor que ci possa passare? Es vivir el ministerio a medias. El vivir el ministerio a mitad. En la mediocridad. De la mediocridad. Lo más bello que nos puede pasar. ¿La cosa più bella che ci possa passare? Es aprovechar el momento y aprovechar el momento y demostrarle a Dios que lo amo por encima de cualquier cosa material y demostrarle a Dios que lo amo al di súbre de cualquier cosa material usted no se lo va a tener que mostrar todos los días tú no es que yo lo debes demostrar todos los días usted se lo va a mostrar una vez basta una vez pero de ahí en adelante pero de ahí en vendrá gloria arribará la gloria vendrá todo lo que tenga que venir a arribará manos. todo lo que debe venir sabes lo que tenemos sabes qué es una generación de hombres materialistas tenemos una generación de hombres materialistas le cantan a Dios cantan a Dios hablan de Dios Hablan de di Dios pero cuando llegó la hora pero cuando arriba el momento de decirle a Dios que él es primero de decirle a Dios que él viene primero que lo tengo que poner por encima que a Dios de todo lo que materiale. lo tengo que poner encima todas las cosas materiales nadie se atreve nadie lo hace me está comprendiendo. Estás comprendiendo. Por eso es muy importante. Y esto es muy importante. Que nosotros procuremos lo espiritual por encima de todo. Que nos metamos lo espiritual sobre todo. ¿Cuál es el único estorbo? Estorbo. Eh, ¿Estorbo? ¿Cuál es el único sí. obstáculo? Ah, ¿Cuál el único obstáculo para poder llevar adelante semejante visión? Para portar adelante la mia visión. Jesús lo enseñó. Jesús me lo enseñó. Tener algo. Averiguar cosa. Por eso Jesús dijo es muy difícil para la gente rica. Por eso Jesús dice es muy difícil para las personas ricas. Porque el hombre tiene la tendencia a aferrarse a los materiales. Porque el la tendencia a achicuarse sul material. Pero en la Biblia vemos ricos. Como Abraham. Como abramo Que Dios le dice dame tu hijo. Que tiene detto dame tu hijo. El único l'unico que quello che que tu ami per Abramo era molto più facile che gli avrebbero chiesto i soldi materiali a che le, le chiedevano il figlio no lo e Abramo però non rifiutò para il spirito? sei pronto per ricevere lo spirito para il perché riceviamo le abilità io ho capito negli anni yo soy la tercera generación de apóstoles. Sono una terza faccio parte della terza generazione de di apostoli. Y a través de mi apóstol y mi abuelo apostólico. E attraverso del mio apostolo e del mio nonno, l'apostolo del mio apostolo. Nosotros debemos cubrir cerca de mil iglesias. Andiamo a coprire all'incirca mille chiese. En todo el mundo entre los tres. En tutto el mundo con noi tre. Pero yo aprendí. Pero io ho capito que no debería llegar nadie al, al ministerio que ninguno debe arribar al ministerio si antes no le demostró a, a Dios que es capaz de dejarlo todo por él si prima no demostró a Dios que es dispuesto a dejarle todo por él lo mejor sería que nadie llegara el mejor ministerio porque lo único que hará es hacerse daño porque la única cosa que hará se si hará mal da solo. Por eso vemos tanto pastor necesitado. Por esto vemos tantos pastores que necesidad. Tanta gente limitada. Tantas personas que son limitadas. Jamás Dios establecidos el sacerdocio. Mai eh, Jesús ha establecido un sacerdocio así. El sacerdocio que Dios estableció es muy glorioso. sacerdocio que ha establecido es glorioso. Pero ahí están los principios. Pero ahí están los principios se está entendiendo está decapiendo? hay gente acá que sabe que Dios la ha llamado para servir en Italia o en el mundo Italia yo quiero hacer una oración yo voy a hacer una preghiera. para que usted y yo podamos tomar grandes decisiones en nuestra vida dice la gente que no se puede en Europa dicen las personas no no es posible en Europa pero sí es posible Sí, sí puede Totalmente posible Es totalmente posible Totalmente Totalmente En los años de crisis de esta nación Negli años de crisis de esta nación Se van a hacer cosas muy grandes Succederán cosas muy grandes en este ministerio pasarán esas cosas. En, en el este ministerio, en el futuro, pasarán estas cosas. La gente traerá sus cosas al altar. La gente portará la propia heredada, las propias cosas en Iglesia, al altar. Es bueno que el gobierno nos apoye. Es muy bueno que el apoye, Pero no me deja tranquilo eso. Pero esto no me no me deja tranquilo. Lo que me deja tranquilo es cuando los hijos vienen al altar por la herencia de un padre. Quello che mi, mi lascia tranquillo è quando i figli vengono all'altare per l'eredità del padre. È questa è questa eredità. Mientras acá il governo cosas. Anche se qua il governo dà cose. A usted nadie le asegura A voi nessuno vi le assicura l'eredità. Mi está comprendendo? state capendo? El gobierno no il governo non le vi può dare un'eredità spirituale. E única forma di L'unica maniera di ricevere un'eredità spirituale. È soltanto la mia. E lasciando la mia eredità. mostrandole a Dios que estoy dispuesto, haciendo vedere a Dios que sono disponible a dipendere unicamente de lo suyo. A da Lui. Y mañana Dios te engrandecerá en la tierra. Y e domani Dios te hará, te ingrandirà sobre la tierra. No tiene limite Dios para bendecirte. Dios no ha límite para bendecirte. Yo creo que Dios quiere hacer eso con esta casa. Yo creo que Dios quiere hacer eso con esta casa. Creo yo que van a pasar cosas así en el futuro. Y e so que a succederán, cosas así. Del futuro, principios como los que hemos sembrado en esta mañana. Principios come quelli che abbiamo seminato questa mattina pueden engrandecer una casa sin límites. Faranno crescere alla questa casa senza limite. y salir mañana ministerios altamente eficaces al e mundo. Usciranno fuori ministri ministeri altamente efficaci con un respaldo del cielo muy grande. Con una, eh, un rinforzo, un sostegno da parte del cielo molto grande. Está dispuesto a que recibamos en esta hora? Sei disposto a ricevere in quest'ora? Está dispuesto a cruzar esa línea a lo sobrenatural? Sei disposto ad incrociare questa linea del soprannaturale? A lo sobrenatural. Al soprannaturale? ¿En qué consiste la herencia? In che cosa consiste l'eredità? En todo lo que es de carácter espiritual. In tutto quello che que è di carattere spirituale. A mí el Señor me llamó en el año 2000 al evangelio. A mí el Señor, en el año 2000, me il Signore mi ha chiamato il llamado al Vangelo. En el año 2003, en el 2003, Dios me entregó una palabra para Europa. Dime que ha da una palabra para Europa. En el año 2004 mi apóstol vino a España. En el 2004 me ha dicho de ir a España. Y él llegó y estábamos como 400 pastores juntos. ¿Eh, cuando arrivai c'erano 400 pastori lì? Y él contó lo que Dios haría en Europa. Él tiene adesto quello che avrebbe fatto in Europa. Dios le mostró algo en Europa. Dio mostrò qualcosa in Europa. Y Dios me habló esa noche. Esa noche Dios me parló. Y Dios me dijo, quieres ser uno? Dios me dijo, ¿voy a ser uno? Y yo le dije, ¡Amén! sí. Entonces Dios me dijo, dame todo lo que tenés dame todo lo que tú Yo tenía mi casa. Yo mi casa. Mi coche. mi máquina. Y mi trabajo. mi trabajo. Entonces hablé a mi esposa y le dije a mi esposa, voy a sembrarlo todo e ho detto a mia sposa alla mia moglie io seminerò tutto questo per il regno di Dio perché Dio, me va sacar perché Dio mi va a perché Dio mi togliere dall'anonimato mi va a dare una palabra. mi darà una parola non mi ha detto ti voglio ricchezza non mi ha detto ti darò ricchezza mi ha detto ti una mi detto ti darò una parola ti darò parola si Dio te se Dio ti rivela la parola se Dio ti rivela la parola te darò tutto ti ha dato tutto che la Bibbia dice che non hai nada más preciado perché la Bibbia dice che non c'è niente di più prezioso che la sabiduría. Que la sapienza no tiene precio. non tiene prezzo non la prezzo e puoi pagare 1000 di euro e dollari puoi pagare milioni di euro di dollari puoi ascoltare la sabiduría de ascoltare la saggezza degli uomini la sapienza degli uomini però la sabiduría è il segreto però la sapienza è il segreto io fui ho con mi apostolo e gli ho detto ok io ho parlato con il mio apostolo e lui mi ha detto va bene io vado lo que yo sembré, lo que yo seminato, Dios me lo ha devuelto muchísimas veces más. Dios me lo ha hecho tornar indietro muchísimas veces. Muchísimas veces. Dios no tiene límites. No Pero es una palabra. Pero es una palabra. El secreto es que Dios nos confíe un diseño. El secreto es que Dios te faccia ver un diseño dalito para che siamo esa generazione di ministeri. Si pronto finché siamo questa generazione di ministri. Italia necessita di suoi uomini. E qual è la missione di queste persone? Che que a il mas a Dio. Che danno di più per Dio. Che amano le cose spirituali. Che amano le cose spirituali, pur encima e qualche cosa naturale. Al di sopra di tutte le cose naturali. Dai posto in eh? esta notte. Sei es disposto questa notte? Anche que que incrociamo i salini? Che incrociamo questa linea? Dai posto. Sei disposto? ¿Estás dispuesto? Sí. Cierre sus ojos un momento. Felipe, echame un ato. Si quiere, póngase de pie como usted quiera Si quiere métete en pie, como usted. Como usted se sienta más cómodo. Como te sientes más cómodo, y píe de seduto, como usted. Señor. Señor. Estamos orando por esta generación de hombres. Estamos pregando por esta generación de hombres. En este bendito país. En este país. Y nosotros solo hemos hablado tu palabra e noi abbiamo solo parlato della tua parola che ho boccado tu disegno al corazón de estos hombres. Abbiamo messo il tuo disegno nel cuore di questi uomini. Yo siento en mi espíritu. Io sento nel mio spirito che anche ai gente muy joven. E che c'è gente molto giovane che, che oggi è nel anonimato. anonimato. Pero dice Dios. Però Dio ti dice. Yo he preparado una plataforma yo he preparado una plataforma por eso te estoy haciendo oír estas cosas por eso te estoy diciendo esta cosa hoy. vas a ser parte de una generación de ser parte de una generación de relevo en esta nación de en esta yo voy nación. a relevar el sacerdocio que está de turno yo vado a cambiar el sacerdocio que es de turno y lo voy a relevar por un sacerdocio que me oye e lo vado a trasformare in un sacerdozio che mi ascolta. Che mi ha que me ama de más a mí que cualquier otra cosa en la tierra que es cualquier otra cosa en la de la tierra por eso te estoy haciendo oír esto en este tiempo por eso te estoy diciendo esto en este tiempo yo vengo con este grano a tu vida yo vengo con questo grano en la tu vida vengo en esta noche vengo esta noche para transformar algo dentro tuyo para transformar qualcosa dentro de ti preparar tu corazón Per preparar el tuo cuore. para tomar grandes decisiones para tu destino per prendere grandi decisioni per il tuo destino tu futuro, tu per il tuo futuro e il tuo ministerio è il de e tempo dell'Europa no non devi avere paura per questo sto portando un risveglio della mia parola nel tuo cuore e ogni cosa che si è liberata questo giorno si sta stabilendo nel tuo spirito hai un sì sí di conferma. En lo profundo de tu espíritu, hay un sí para confiar en el profundo de tu espíritu, en tu espíritu, en espíritu, usted está entendiendo que es así, Tú está capiendo que es así. Por eso prepare su corazón para levantarse. Per prepara el corazón para uh, alzarte. Yo quiero que usted le diga conmigo esta noche al Señor. Yo quiero que tú digas conmigo esta noche al Señor. Me voy a levantar en este continente. Me alzerò in questo continente. Me voy a levantar en nuestro país. Me alzerò nel mio paese. Sabe que hay personas aquí. Ci sono persone qua. Muy jóvenes. Molto giovani. Que se verán que servirán que Dios les mostrará Dios le mostrará como en un video como en un video lo que Dios va a hacer con tu vida con quello que Dios farà con la tu vida he puesto una pasión por mi palabra dentro tuyo ho messo una passione per la mia parola dentro di te he puesto una pasión ho messo una passione por mi verdad dentro tuyo per la mia verità dentro de ti eres una buscadora de la verdad Sei una persona che cerca la verità. O rima Ore a manso, para a Yo quiero que lo escuche el Espíritu Santo. yo Santo. Yo quiero que lo escuchen la parte más importante del mensaje. Ascoltate la parte más importante del mensaje. Él te ha hablado. ha hablado. Ahora usted y yo. Ahora, vos y Dios. Le tenemos que decir a Dios cuánto le hemos creído. Debemos decirle a Dios cuánto lo habíamos creduto Ahora, usted y yo. Ahora, voy a Dios. Le tenemos que decir a Dios. Y debemos decir a Dios. Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con fine Fines, ¿dónde estamos dispuestos a llegar con él? Ahora viene el momento. Adesso viene il momento. Donde usted le tiene que demostrar a Dios cuánto entendió. Dove tu devi dimostrare Dio quanto hai capito. Y que para usted no ha sido una reunión más. E che per te non è stata una riunione in più come le altre. Donde usted no lo dejará hablando solo a Jesús. Dove tu non lascerai Gesù che parla da solo. No lo deje hablando solo. No dejarlo hablar solo esta es la noche donde usted le tiene que mostrar a Dios a dónde quiere llegar Dónde tú debes mostrar a Dios ¿hasta dónde a llegar? Señor trae tu gracia porta la tu gracia trae tu gracia. porta la tua gracia. nos preparamos para recibir tu herencia. Ci para recibir la tua yo le he dado una llave a tu pueblo. He dado una llave al pueblo. y le he puesto en las manos de estos hombres. y yo he puesto en la mano de estos hombres. señor y en esta noche queremos cruzar esa puerta. en esta noche, señor, queremos abrir esta puerta. oh dios amado. sabe que hay una persona aquí. ¿hay una persona aquí? Que le ha preguntado a Dios qué voy a hacer yo que aquí que a Dios ¿para qué nací? hacer voy que haya a hacer ¿por qué soy que ¡orre maturo que haya que hacer yo que haya que hacer yo que y dios te quiere dar las herramientas para desarrollar tu llamado dios quiere darte las armas para desarrollar tu llamada por te adoramos te adoramos quiero bendecir a estos hombres quiero a estos hombres y no. Este hombre. yo no sé si es habitual a ti pero yo quiero yo creo de que esta noche no la podemos cerrar así. Yo creo que, que esta serata no la podemos chiudere así. No podemos cerrarla solo con palabras. No podemos chiuderla solo con le palabras. Yo creo que tenemos que darle la oportunidad a algunas personas. Dobbiamo darle la oportunidad a algunas personas que en esta noche quieren venir con su herencia. Que, que esta sera puedan venir con la propia eredità. Que sabes que nacieron para vivir cosas muy grandes. Que saben que son nate para vivir cosas muy grandes. Que en esta noche Dios quiere a algunos revelarles el nombre. Y e Dios te quiere revelar a alguno el nombre. Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Habrá alguien. ¿Ci será alguno? Que en esta noche. Que esta noche. Tiene el corazón de Abraham. Habrá el cuerpo de Abraham que puede venir al altar, altar avanti con lo que más ama y portar lo que más ama con lo único lo único para que dios le suelte su herencia porque dios le dio la propiaidad habrá alguien aquí ¿ci? habrá alguien aquí con esa naturaleza, con naturaleza? jesús le dijo a esos hombres dice a esos creyentes a questo credente? Se tu stato, se saresti figlio di, Abramo, se tu figlio di Abramo, faresti le opere di Abramo. Ci sarà qualche Abramo qui? Esta nación. Un abramo para esta nación. Yo quiero que si hay uno, se ce uno si hay dos, se ce solo due, yo quiero que usted tome algo esta noche. Yo quiero que tú prenda algo esta noche. Algo que usted ame. Algo que tú ame. Algo único. Algo de único. Y venga al altar que voy a hacer una oración. Viene adelante que así yo puedo pregar por favor